Si has iniciado el camino hacia tus sueños y sientes que la tristeza y la derrota han durado demasiado, no te angusties, puedes convertirlas en la motivación que necesitas para levantarte y seguir adelante. Logia Luciferina, semillas de luz universal. ¡El cambio es ahora!